Cuando alguien tiene ganas de verte, te ve, te irá a ver a donde estés, aunque sea por un minuto, una visita relámpago, un beso, un helado, un café, todo hará por sentirte un momento, un momentito, un tiempecito. Se da cualquiera cuando hay ganas, cuando hay cariño, cuando no hay ganas, Sobran las excusas para inventar cualquier pendejada para no verte. Cuando alguien te ama de verdad, siempre está ahí para demostrarte su cariño. Las palabras ausentes o presentes en realidad dejan de importar ante los hechos que te dan prueba de que ahí te quieren, te aman, te valoran. Debemos aprender que de donde no nos quieren no nos buscarán o esperarán que seamos nosotros los que siempre tomemos la iniciativa. Sin embargo, hay 10 cosas que caracterizan a una persona que de verdad te quiere ver y que te ama por supuesto. Si esa persona con la que estás hace estas 10 cosas, entonces déjame decirte felicidades amigo, felicidades amiga. Estás con alguien que te ama de verdad. Número 1. A pesar de estar ocupada, a pesar de estar ocupado, te invita a salir. Hay personas que te aman y te consideran como alguien sumamente importante en sus vidas. Cuando estás con ellos, vas a sentir algo de pena porque sentirás que esa persona trabaja mucho, se levanta temprano. Tiene muchos compromisos y aún así, tiene tiempo para ti. A veces sientes pena porque sientes que le estás quitando el tiempo. Y esa persona te dice que no te preocupes, que disfruta mucho con tu compañía. Número 2. Te ofrece pequeños detalles. Siendo esta persona alguien que va a muchos sitios y tiene demasiadas cosas que hacer, siempre te tiene en su mente. Por eso, cuando ha ido a un viaje largo, te trae un recuerdo, algún regalo que te compró. Aunque pequeño o grande, te está demostrando que nunca dejó de pensar en ti. Y eso mismo se ve reflejado en los detalles que tiene contigo. Número 3. Hay una frase que lo dice todo. Hay una frase que revela que esa persona es la indicada para tu vida. Y es esta ahí donde piensen en ti, ese es tu hogar, ahí es donde siempre podrás regresar, cuando él o ella te piensa, cuando los ves en sus ojos, cuando lo notas en su forma de abrazarte en la calle, cuando, cuando te presume ante sus amigos y familia, sabes entonces que siempre, siempre tendrá tiempo para ti. Número 4 cuando te pone como su prioridad. En la vida de esta persona, todo, todo es importante. Y tú, estás entre esas personas que son importantes para ella o él. Así, sin importar qué tan metido esté en los estudios o qué tan ocupado esté en el trabajo, siempre tendrá un mensajito para ti. Un mensaje que comenzará con un te extraño, quisiera verte. Su cariño será así de tierno porque para él o ella, tú eres una de las personas más importantes que él tiene, que él posee. Número 5. Siempre te dice que no te quiere perder. Siempre te recuerda que tú tienes un enorme significado, que la vida, Dios o el destino sea quien haya sido puso en su camino y que ambos están presagiados a compartir una vida juntos. Eso último es algo que siempre te lo recuerda, siempre te lo dice, como parte no de una rutina, sino para que nunca olvides que para esta persona tú eres sumamente importante. Teme perderte porque sabe que eres irreemplazable. Teme perderte porque sabe que como tú, no encontrará a nadie igual. Teme perderte porque toda su vida perdió el tiempo con gente que nunca debió dejar entrar. Teme perderte porque sabe que quizás nunca te podrá recuperar. Número 6. Te da motivos para quedarte. Siempre que puede, intentará destacar con actos aquellas razones por las cuales tú debes seguir con él o ella. Pronto te enterarás que hubo alguien que le propuso una aventura y la rechazó. Pronto te darás cuenta que rechazó una salida con sus amigos o amigas para cuidar de ti cuando estabas enfermo se preocupará por ti para que nunca te sientas solo o sola, aunque sabe que eso es algo que jamás podrá evitar, porque la soledad, de vez en cuando, llegará a tu vida. Él, antes que nada, sabrá que son episodios de tu vida que necesitas, y los va a respetar. Número 7 te dará tu espacio, alguien que de verdad te quiere, te dará tu espacio para que vuelvas a la par de nuevas aventuras, surques otros cielos, por una razón, sabe que siempre volverás, sabe que siempre estarás a su lado y justo por eso tiene plena confianza de que regresarás a su lado, no temerá ni te celará hasta el punto de querer enjaularte. Pero sí que es cierto que sus dulces celos serán como caricias a tu alma y no golpes a tu piel. Así no te hostigará, sino antes bien celebrará contigo tu libertad, dejando que tú vueles lejos, porque igual volverás una y otra vez. Número 8. Te apoya. Él busca un tiempo para estar contigo, darte tu espacio o darte motivos para quedarte. Es apenas una de tantas formas en las que esta persona especial intentará siempre demostrarte su amor, no solo con insistir con verte tan solo 5 minutos, por el contrario, lo vas a notar con el apoyo que te dará cuando luches o persigas aquellas cosas que te hacen feliz. Estará atenta o atento de siempre sostenerte cuando te quieras venir abajo. Será como un brazo de apoyo para impedir que caigas. Será quien esté a tu lado cuando los demás de ti duden. Será siempre tu primer amigo, tu primera amiga y tu más grande amor. Número 9 Siempre te querrá ver sonreír. Una persona que no tiene interés en ti, en realidad no atesora tu sonrisa. Lo ve como algo irrelevante. No tiene interés alguno por provocarla en tu rostro. Su sola indiferencia te provoca heridas en el alma y traumas en la mente pero uno que sí te ama siempre busca que aunque con una rosa te sientas acobijada número 10 te llama sin razón los pequeños gestos encantan los detalles cuentan y cuando son dados en medida sabia hasta alegran el corazón hacen que uno se sienta apreciado querido admirado cosa que raras veces pasa porque en la mayoría de casos somos marginados o somos rechazados pero una persona que nos recuerda nuestro valor a través de los gestos simplemente encanta así una persona que vale la pena es quien te busca quien se esmeran hacerte un espacio en su vida. Quien siempre busca que tú estés contento o contenta que siempre sonrías. Una persona así siempre debe estar a tu par. Si estás de acuerdo con este video, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Te dejo otros videos que también te gustarán mucho que son iguales como este.